Es muy fácil reconocer las exigencias porque llevan estas palabras debería, habría que, tendría que, siempre, nunca, totalmente o perfectamente. Si nos las decimos a nosotros mismos seguramente nos conducirá a sentimientos de culpa y fracaso y si se las dirigimos a los demás favorecerán conductas agresivas y de ira. Lo mejor para tratar con exigencias es mantener unas normas flexibles y cuestionarlas. Las exigencias suelen pasar por alto que puede haber excepciones y circunstancias particulares. La persona que exige asume que solo hay un modo de hacer las cosas, lo cual es rotundamente falso. Puede haber cientos de maneras de hacer las cosas y entre ellas seguramente habrá alguna mejor que la actual. En cualquier caso hay que distinguir claramente entre debería y me gustaría.